¿Qué tal gente? Muy buenas tardes. Uy, se me olvidó poner la cámara. Y bienvenidos sean todos a otro nuevo episodio de Cuatro y yo, yo, Fuerza. Ahí, ahí, ahí haciendo la cámara partiendo del stream. Sí, ahí. ya, ahí sí. Bien ah, eh, ahí. <risa> hoy estamos <risa> súper relajados, como si <risa> no hubiera un asado ayer. Bienvenidos a. Claro. Eh, programa de Power.cl, donde a Blamos y comentamos noticias de videojuegos. Soy SnowMe. Me acompañan, como siempre, por cada semanita, Metaru y Tenecan. ¿Cómo están, chicos? Yo, bien, Muy bien. pero. Recuperándome. Recuperándome, Uy, sí. recién. Teniendo la consideración del Tenecan que le dio el COVID. Sí. Hay <risa> sí. que como co oh. co COVID positivo. Oh. Hoy te, te ha tocado pesado mm. este año tener que, con el COVID. Sí, encima el lunes pasado que hicimos el programa estaba de lo más bien. El martes en la noche está fiebre, Pum. tos. Oye, que por, <coughs> es que que por, por el micrófono que no que se puede transmitir a un... mutear. <risa> No, no, no es vida. que me lo tienen en algún momento por ¿El... la tos, así que me disculpo de antemano. Nah, no, no, no te lo no, no. yo, yo que tú edito el layout al tiro y le pongo distancia estérica, por si tose <risa> y no porque para que no nos contagie. O yo mismo voy a ir a buscar una mascarilla y para atrás. Claro. No voy a hacer que me llegue la cuestión por las orejas, bueno, Nunca claro. sabes. Aunque yo leí, yo leí en Twitter, yo leí en Twitter. Ah. Oye, eh, igual esperando. No... Bueno, creo que Day también está contando. A Dai le pegó súper fuerte, pues. Sí, a, a la pobre, a la pobre Valky, Slash Dai le, le dio más fuerte que a mí la, la tos sobre, sobre todo. Chuta. Eh, a mí me dio más fiebre, me costaba más que me bajara la fiebre, pero bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos bien. Ya, que por, por lo menos eh, se han ido recuperando. Insisto, eh, a, pesar sí, lo, lo mal, o sea, a pesar de que lo pasemos poquito mal, a pesar de que lo mal, aún sigue siendo un modo fácil contagiarse. Uno sí. con, toda la, con todas las precauciones a mano, con la vacuna, no tiene problema. Lo que se me llama la atención es que, bueno, ya hablando un tema del tema, todavía no he visto nada sobre el tema de la quinta dosis, pero sí, también por, por, por ahora, no No, sí, hay, hay que decir <risa> no. que por lo menos están priorizando a, lo, a los adultos mayores. Eh, porque creo que esta última semana estuvo en el rango, obviamente, de los que son más precarios a enfermarse, a los que tienen como. Eh, claro, los que son como prioridades, y eh, a las personas sobre 60 años. Pero ya están con el tema de. Nosotros, la... nosotros vamos recién a la cuarta sí. para acá y creo que en Argentina ya están en la quinta encima, hace rato. Ya, vamos perdiendo. Ya se tenía que poner competitivo, ya, ¿viste? Ya, Pero top, es que top, top, top, uno top ¿tú que uno Vamos. vive en Latinoamérica, <risas> bo, uno vive en Latinoamérica, no vive solo en Perú, no vive solo en Chile. <risas> no, ya, si los otros países van en la sexta, tú también vas a ir en la sexta. No, tenemos que ser mejor. Seco, mejor boy. país, el mejor país de Chile. Claro. El mejor país de Chile. País Exactamente. Como se ve que estamos rellenando? Porque esta semana, oh, esta es una de esas semanas lentas. <risas> sí. Estábamos ahí raspando la olla por ver ¿Qué pasó? Si como, estamos... como día lunes. Eh, no, <risa> <risa> claro, hoy, hoy se siente como día lunes. Más que nada porque muchos de los anuncios importantes se van a estar guardando para uh -huh. la The Game of Wars. Uh -huh. Entonces, correcto. vamos a estar oh, averiguando correcto. sobre leaks y cosas así, pero vaya, esos anuncios <risa> oficiales los vamos a tener para esa fecha. Así que, bueno, ¿quién sí. quiere empezar con las noticias de esta semana? <risa> Ya, ¿Te parece si parto yo? Porque justo yo tengo una noticia relacionada a lo que acabas de mencionar Ya, yeah. me no parece Ah, ah viste no, ahí, no. Eso, eso, esas conexiones fuá, fuá. Sí, no, ya estamos haciendo los pasos <ríe> más intuitivos, vamos ah, viste, <risa> Gente conoce Qatar 2022 yeah. Hoy, <risa> <risa> Ya, hablando de Game Awards Ya, el, el, la ceremonia de premio De hecho, se me fue una noticia que fue de Golden Joystick que también ya tus premios. Eso, pero no la busqué, así que si por mientras yo relleno, usted, alguien quiere agregarla porque salieron los ganadores de esas premiaciones. ¿Pechai? Que va como casi sí. como rivalizando con como son los World. Golden Globes. Exacto. Eso es como más... Los Golden Globes de lo los Game Awards. Sí, una cosa así. ¿Pechai? Es como la... La, la, lo, los premios eh, la previa de premios antes del Game Awards a pesar de que el Game Awards no es el hue no, no. de oro el no de oro el... <risa> <risa> ya, lo que pasa es que en The Game Awards, si eres alto ya hace rato tienen abiertas las nominaciones para que la gente vote o nomine a sus favoritos para los premios de las categorías hace poco hace muy poco, si es que no ayer si es que no hoy, abrieron la <risa> votación para los nominados del público el voto, el premio del voto del público. Uh -huh. ¿ya? Mm. Entre los cuales hay muchos nominados que, eh, si bien es cierto, no fueron. No tuvieron uno, nominaciones directas para ninguna categoría. Eh, sí están presentes acá. ¿cachai? Como por ejemplo. Como por ejemplo, Destiny 2. ¿Ya? Ah. Como por ejemplo, Las Tortugas Ninja. Muy bien. Mm. Ahí sí. Muy, ¿Cachai? Multiversus ¿Cachai? Etcétera De hecho está Splatoon 3 acá Marvel Snap, está Minecraft Por alguna razón está Minecraft Y está a Pokémon Scarlet Y Violeta Por supuesto Porque eh, Ya, lo bueno es que uno Esto va a estar dividido en tres rondas la primera, es la inicial ¿cachai? donde van a estar los primeros nominados donde están todos los nominados y hasta donde yo entiendo se va a cortar a cierto punto ¿cachai? y en la siguiente ronda van a seguir la votación entre los que salgan con la mayor votación ¿cachai? Eh, mm -hmm. y entre obviamente los nominados del público mm -hmm. los primeros dos nominados los, en, en términos de, de rankings están Elden Ring y God of War y Obviamente. empatado, y empatado en primer lugar Está Sonic Frontiers Ah, o sea, o sea venía, venía con vallas la noticia Sí <risa> sí Porque, ¿qué pasa? Como estos votación son popular Están todos los posibles candidatos Seleccionados por eh, uh -huh. ¿Cachai? Seleccionados por, eh, por The Game Awards Y entre ellos está Sonic Frontiers Y eh, oh, Obviamente ya, por ejemplo, ya en cuarto lugar está Stray. En quinto yeah. lugar está Xenoblade Chronicles. Y en sexto lugar, empatado, empatados, están Cult of the Land, Minecraft, Splatoon 3, el Horizon, Bayonetta 3, Sifu. ¿Cachai? Ese es cuarto lugar. No, perdón, perdón, sexto lugar. Y ya cerrando la como probablemente los que van a quedar tabla? como la tabla donde van a hacer el corte sí. ahí entran eh, en séptimo lugar empatados todos están las Tortugas ninjas Tune Pokémon katcha eh, A Plague's Tale Final Fantasy XIV Vampire Survivors etcétera y de ahí Neon Walk Call of Duty Multiversus etcétera ¿cachai? ya yeah. Eh, igual, yo, yo voy a ser súper honesto A mí me sorprende que Sonic Frontiers hubiera estado tan arriba Yo sí estoy llamando a la gente a votar Por Sonic Frontiers Ya que Muy se bien. le negó Directamente, derechamente Entrar en la votación Ahora, sí. lo que me llama mucho la atención Es que este Pokémon Este Pokémon Es que por volumen de ventas Obviamente va a entrar de una u otra forma ¿Cachai? Igual, es, igual es Extraño Pero eh, no sé, no sé, es que igual hay que entender en claro una cosa, esto no es como un análisis del que uno estima como es mejor, esto es claramente un voto popular, esto es una votación por likes sí ya, entonces <risa> por eso es que obviamente va a aparecer Minecraft entre de los, de los como, entre comillas, primeros y es por eso que igual es hay mérito, mucho mérito en que aparezca por ejemplo Cult of the Land de entre los primeros sí por encima todo... de Bayonet. Por encima de Veneta 3, mm -hmm. por encima de Splatoon 3, ¿te das cuenta? Que es lo que da, da paso de lo que nosotros hablamos Hace una la semana pasada, del impacto que tuvo Cold War of the Lamb. Quizás porque estaba más reciente en la memoria eh, que, por ejemplo, no sé, por, el de los juegos de las Tortugas Ninjas o Vampire Survivor. Sí, pero muy posiblemente el Cold War of the Lamb sí se lleve el mejor indie. Es, es, claro, es, sí. es muy posible. Es muy posible. De todas maneras, eh, para cerrar la noticia, eh, estas votaciones están abiertas, la primera ronda de votaciones están abiertas hasta el 30 de noviembre. Y para votar hay que registrarse, se puede registrar con Twitter, con Facebook, con Google, etc. Ajá, Así que bien. eso. Eh, bueno. Pasando a la siguiente noticia, con una muy pésima, ya yo sé que yo tengo mejor de forma de enganchar las noticias, pero bueno. No. De, <risa> no, dejamos... no, no no hubo esfuerzo acá No, no, ya estamos. No, de verdad va a ser una semana lenta Como dijo el pato, todo se va a guardar para la próxima semana uh -huh. eh, Hablando de que De esta intención de Sony De empezar a aportar a más juegos A PC El próximo posible candidato De tener una versión de PC Podría ser Gran Turismo 7 mm. ¿Te das cuenta? Y eh, lo cual sería bastante interesante, porque eso se sumaría ya a todas las versiones que... A todos estos juegos que ya han estado en PC por parte de Sony, como God of War, el primero, no, el que acaba de salir recién, Spider-Man, Uncharted 4, etc. Lo claro. cual igual hace bastante uh -huh. sentido. De Turismo 7 igual... O sea, mucha gente estaría feliz de comprárselo en PC si eso implicaría ahorrarse una Play 5. Sí, totalmente ¿Te das cuenta? Totalmente. Porque corre en la Play 4, en la Play 4 Pro y en la Play 5, pero uh -huh. claramente la versión que la gente eh, está celebrando es la de Play 5 <coughs> Claro ¿Te das cuenta? Igual, esto es ya a la altura de un rumor, de un comentario ¿Cachai? Porque de nuevo, PlayStation, PlayStation y por extensión Sony no han sido tan expeditos con este proceso de eh, lanzar ports de sus juegos en PC a pesar de que han tenido muy buena recepción salvo por el salvo por salvo por el port de Sackboy uh -huh. que en realidad como que no lo jugó nadie y uh -huh. muy, uno fue a revisar yo fui a revisar como lo, los números que tiene como el Steam Data de cuánta gente está jugando, hay como 60 personas jugando el juego, así como y como un pick de 200 personas. Así que fue como... Es como... Nadie pidió ese juego. Ahí está. Pero bueno. Oye, no, no. yo por lo menos no puedo reclamar de que el juego no sea malo. Es sumamente bueno. Sí, igual tuve que hacer eh, la pega de reseñarla. Pero... Es que de ahí un caballito de batalla igual. Sí, sí. Es, como, es como... Ya que Crash Bandicoot ya no puede ser la mascota de Play, es como Sackboy. Uh -huh. Es como Sackboy. Haz lo tuyo. Claro. Ahora, de todas maneras, si Gran Turismo 7 llega a PC, esto es inmediato, inmediato eh, choque con Forza. Sí, claro. El rival directo. Claro. A pesar de que están como. Son, son juegos de carreras que están como orientados en distintas cosas, porque Gran Turismo está más relacionado al. al Steam Racing. Y. y Forza ya es más como arcade por lo menos el Forza que está ahora. ¿eh? No sí, el... el Horizon, porque el otro el Horizon, es el Motorsport. El Motorsport uh -huh. ya está más orientado, a menos de que salga un anuncio de nuevo, o a menos de que salga un anuncio de los de Game Awards, no vamos a tener noticias al respecto. Uh -huh. Pero sería bastante uh -huh. interesante tener eh, Gran Turismo 7 en PC, porque y uh -huh. sí, algo que caracteriza a Gran Turismo son la calidad y la fidelidad de los gráficos todavía me acuerdo cuando vi Gran Turismo eh, el 2 en PlayStation 2, yo dije, ¡ay, qué chiquito! ¿Por qué están poniendo carrera? ¡Oh, my God! Eso es un juego. Y se ve así. Me dolen las la rodillas y todo eso. <risa> Pero sí, eh, siempre Gran Turismo ha sido como el gran pionero en exigencias gráficas, tratar de llevarlo a la realidad sí, Hasta estas últimas iteraciones que ya se asimilan mucho a cómo están actualmente las gráficas así que Pero siempre estuvo en sí. la vanguardia en ese sentido Sí, no sé Técnicamente uno podría decir que Gran Turismo es como el caballito de batalla, el powerhouse a nivel técnico y visual de Playstation de, ah. de, Sí, de Playstation eh, casi al mismo nivel como de lo que es el Flight Simulator para Microsoft. Microsoft, exacto. Así que, eso. Otra noticia que ya está entrando ya dentro del campo de los rumores eh, es el hecho de que Street Fighter VI podría tener una fecha de lanzamiento anunciada dentro de muy poco. ¿Adivinen cuándo? <ríe> Déjame adivinar! No más, no <ríe> ya, ahora, ¿por qué sale este, rumio, este, este rumor? Porque, al igual que en otras instancias en el pasado, salió un rating del de Consejo de Calificación en Corea, como ha pasado en otras ocasiones, que habla de que un juego está probablemente, posiblemente, a lo mejor en una de esas, ¿Quién se ve tú, así, así... Próximo a ser anunciado, próximo a ser lanzado. Ahora es muy pronto para llegar a decir que Street Fighter VI va a ser lanzado, por ejemplo, en esta Navidad. Anda como de no Game Awards, de Game Awards claro. eh, se anuncia que el juego lanza mañana. No, difícil, difícil, porque Street Fighter como franquicia no depende de lanzamientos en Navidad quizás como otras franquicias, como, o, o como otros títulos, mejor dicho, más que franquicia. Pero si sí es posible que pudiéramos tener... Porque por lo menos sabemos que Street Fighter 6 va a salir en 2023. Eso es todo lo que sabemos. Pero de que mm. ahí, por ejemplo, tengamos, lo tengamos durante la primera, los primeros meses del 2023 es muy posible. Sí, yo estaría apostando a que sea en el periodo de febrero o marzo. Más que nada para que el juego genere hype y trate de entrar a la EVO. De Absolutamente 2020. ¿Te das cuenta? Eh, y porque también, bueno, Street Fighter puede lanzar en la fecha cuando quiera y definitivamente tiene que hacerlo durante la primera parte del 2023 para robarse todo ese año. Claro. Sí. Ahora, lo que aún vale. no sabemos y lo que hemos estado conversando igual durante estos últimos meses es cuál va a ser el modelo de negocios que va a tener Street Fighter 6. Sí, y esto ya es pura especulación porque hemos dicho que. ¿Es posible que Street Fighter VI asuma un modelo de free-to-play? Como lo hizo Multiversus y probó que era un modelo eh, efectivo. ¿O va a mantener la tradición de ser un título de 60, 70 dólares? ¿Y que iba a incluir DLC y monetización en el sentido de microtransacciones? ¿Qué creen, mm. ¿qué creen ustedes? ¿Que, ¿Que todavía está en el aire eso? ¿Todavía es como... ¿Se puede apostar a que va a pasar algo así? Mm, <risa> pueda... Es Capcom. No le pondría muchas fichas todavía al free-to-play. Muy posiblemente quieran optar a un precio. Eh, si lo hacen free-to-play, va a ser muy cargado el Season Pass. Mm. Y... Sí, es que pueden puede ser muchos extremos. Porque también mm. mostraron todo este hub en el que podéis jugar juegos retro también. Que ver si le van a poner un paywall a eso. Lo, lo dudo, pero. Yo no creo. Creo, yo creo Se puede ir muy en la muy en la jodida O muy en la buena es que Yo creo que igual eh, El tema va en quién está controlando La franquicia ahora Y los cabros que están de directores ahora De Street Fighter 6 Han sabido tocar Ay. todas las notas correctas Tanto con la comunidad con, eh, con los medios Y con los fans de la franquicia Que sean como externos tanto con las referencias, por la vibra del juego, la música eh, la, la gente todavía como no le da mucha no le pone mucha ficha al arte que han elegido pero de que, de que el juego ha sonado positivamente hasta donde se ha podido ver ha sido como definitivamente pulento de hecho hasta yo me inscribí en la beta de Street Fighter 6 solamente para probar el, el creador <risas> de, de personaje y bueno, todo el mundo está... Como, era una competencia de ver quién podía construir El monstruo más, más horrendo Así que eh, de, de, Lo bueno es que sí, que Street Fighter 6 Sí ya está anunciado para absolutamente Todas las plataformas Salvo por Switch eh, Sí, Porque para claramente algo será. Están apuntando A infidelidad visual Y lamentablemente hoy en día Si sale algo para Switch es un downgrade O, Así que, o un cloud version yo jugar Street Fighter en Claudio yo, yo yo hermano no no yo te digo hermano no por favor está bien y hablar de eso mira si tú sabes que podía hablar con nosotros no hay ningún problema ¿eh? así que eso oye eh, voy a hablar de la y, y de paso tiro al tiro la segunda noticia de eso ahí, eh, para todavía corriendo va a poner la segunda haciendo el clic en la segunda parte eh, como ya se ha venido mostrando durante lo que ha sido el año nuevamente tenemos otra colaboración versión de Porta de Fall Guys y esta vez va a ser <risa> adivina, me rodo el tambor y... ya, van a salir Kami, Ryu y Akuma en Fall Guys, como skins con emotes con eh, la, la versión de Kami sí va a ser la versión del, del eh, Street Fighters y... creo que es como la, la con pantalones así que no van a tener un, un poroto del Fall Guys con el poto al aire no, es la versión del, del Do, pero claro, retocada. Oh, como los pantalones. No, como la de Fortnite, de hecho. Sí. Sí. Es que es como, de hecho, como lo que, como que el diseño de Cami ahora va a tener pantalones. Al fin le dieron unos buenos pantalones. Y si es como... Yo me acuerdo que con el, el, el Telegram me hizo instalar el, el Fall Guys para sacar la de skin de Sonic. Si va a ser como eso, anda, te lo vais a pasar como... Te van a dar como las cosas más tercha y tenéis que jugar... Gastar mucha plata para comprar la skin. Así que... Si a ustedes les gusta Fall Guys, bacán. Y se si les gusta Street Fighter y Fall Guys, van a decir, oh, y ahora sí lo juego. Buena suerte, hermano. Eh, va a ser como un evento aparte. ¿Cachai? Y... No sé, no sí, diga, salía como salía muy caro la última vez que vi comprar la skin en Falca Así como, como que yo lo jugué Es caro O, o, o le dedicas mucho tiempo o mucha plata O traía y la, la plata, la currency del juego ya la tenía acumulada Y te la compráis con eso y si no, chao mm. Así que eso Bueno, esa es la noticia igual tengo dos menciones extra eh, mm. Creo que había mencionado otra parte otra, pero no, no, no se me olvidó buscarla, así que voy a mencionar la que tengo anotada acá. Una es que eh, hace poco tuvimos el Regional Bout eh, de SNK para King of Fighter 15, ya, eh, sí. por la región de Sudamérica y eh, salió ganador R-Punk o R-Punk, muy grande serie. ¿eh? ¿Cachai? Salió, ganó el bracket de la región. A lo cual le mandamos un saludo también a Punk porque él es uno de los grandes representantes de, de los torneos de, de, de SNK. Así que eso por un lado. También están dentro del mismo torneo están Algo no Cuadra y Whip. <risa> ya <risa> también por Chile. Segundos. Sí. Y bueno, también habían representantes de Perú. Sí. Solo que... a ver... Así sí. que eso. No, pero, pero esto es exclusivamente, exclusivamente mm. del torneo sudamericano. Sí, e, e igual, Así. igual eh, una mención de que los representantes son o chilenos, o peruanos, o argentinos. Mm -hmm. Y con suerte, un ecuatoriano, creo. Exactamente. Así que estuvo bastante peleado. Me sorprende que no hubieran brasileños. Sí. sí A no. menos que ellos tengan o, o, su al, menos el, al menos en el top ten. Mm. Porque esto es Sudamérica. Eso por un lado, y por el otro, y quizás esto es una versión más extraña, que hoy día se anunció que va a haber un nuevo juego de Starship Troopers ¿En para, serio? Sí, un nuevo juego, y no solamente un nuevo juego, sino que va a ser un nuevo juego cooperativo ¿Cachai? de Starship Troopers para un cooperativo de 16 personas ¿Ya? ¿Ya? Basado sí. en las peli en la película, porque las otras dos no existen. La película... De, perdón, no de 16. De, de, en equipos de 12 personas. Donde no solamente vaya a tener que pelear contra... No sé, ustedes conocen la película. Que su, con, su no, reacción, con su reacción. Con no, no, su reacción. Asumo sí. que sí la conocen. Sí. Pero... Meme esta altura esa película. Sí. Es, un, es un clásico. Es un clásico así. No Un clásico así como que bruto, qué clásico. Pongan en la, que en los colegios, lo vean. Durante... Eh, en, durante castellano no ya no dicen castellano durante lenguaje y comunicación <risas> eso ¿Veis? Pero sí eh, se puede jugar de según lo que anuncian en la página Steam se puede jugar de, eh, de en equipos de 12 personas cooperativo donde tienes que sobrevivir oleadas y oleadas mientras construyes una sí. base modo eh, horda que sea, se le llama básicamente claro. eso y si hay un juego si hay una franquicia que se presta por modo horda es Starship Troopers Igual no es el primer juego que hemos tenido reciente de esta de esta franquicia porque hubo un juego de como de estrategia en tiempo real que salió hace relativamente poco, pero efectivamente a mí me entusiasma bastante. Tengo que decir que soy como bastante fan de Starship Troopers y tener un juego que efectivamente sea un juego que te pone en primera persona peleando contra estos bichos, que aparte el diseño de los Mm -hmm. sí, los, los no creo que puedas jugar con los bichos pero sí probablemente jugar con los, eh, como, los como los marines va a ser muy bacán mm. eso, eh, bueno igual el juego está anunciado para el 2023 para que el early access salga el 2023 ya, perfecto <coughs> ¿cachai? ¿Esto, Así que... oh, ¿esto va a estar sometido por Steam Greenlight? O... no, no. Steam Greenlight ya no existe no oh. <laughs> ¿Pato ¿Sí? existe? No, hace muchísimo. No o sé, sea, ahora los Chucha. juegos básicamente salen por Early Access nomás. ¿Sí? Mm. O lo sacáis por Early Access o lo sacáis full directamente. O podéis poner demo <risa> al juego, pero. No, no me es. acordaba que lo habían sacado. Se calita. De hecho, tuvieron que sacarlo porque en realidad, como que la gente empezó a usar el sistema y como que ya se volvió irrelevante. ¿Cachai? Ahora, de el, hecho, el, el, el, el Green Light fue reemplazado por el Early Access. Mm, cierto. Al cierto. menos en Steam. Sí. Mm, ¿Cachai? Ya, eso, no sé. eso es lo, como... lo, lo, lo similé mal. Ya, esa es como la noticia que hay asociada por esto por ahora. Ya hay un tráiler ahí, uno de anuncio y uno de gameplay inicial, así que da para entusiasmarse un poquito. Yay. Un poquito. Yay. Bueno, eh, hice la tarea. Encontré el listado del Golden Joystick Awards. <risa> Ah, ya. muy bien, muy bien Caminado rápido, porfa, dale Ya. Mejor narrativa, Horizon Forbidden West eh, Previo continuo, Genshin Impact Mejor diseño visual, Elden Ring eh, la luz eh. Estudio del año, From Software Mejor expansión, Cuphead De Delicious Lab Course. Eh, mejor lanzamiento en Early Access, Slime Rancher 2 Mejor juego indie, con The Lamp Mejor juego multijugador, Elden Ring Mejor sonido, Metal Hell Singer, Mejor tráiler Go Simulator 3 Mejor comunidad, Final <risa> Fantasy XIV. Mejor hardware, Steam Deck. Previo a la innovación, Vampire Survivors. Ya, eso es sorpresa. ¿Ya? Premio a los críticos, Elden Ring. Eh, mejor actuación, Manon Gage. Eh, Marisa ¿Sí? Marcel, Immortality. Eh, juego de Nintendo del año, eh, Pokémon Arceus. Juego PC del año, Returns of Monkey Island. Juego PlayStation del año, Stray. Juego de Xbox del año, Grounded. Juego más esperado The año of Zelda Tears of, Kid, of the Kingdom y mejor juego del 2022, Elden Ring. Ya, yo tengo la pregunta al tiro: Serengan, eh, ¿mejor, mejor banda sonera Metal Hellsinger? ¿Por qué no? Jamás. <risa> ¿Pero por qué no? no. Porque, ¿Por qué no? El, Porque la mitad de los cantantes que contrataron están funados <risa> Ya, es algo ético. <coughs> sí. Ya, entonces, basado en eso, ¿tú crees que salga premiado en The Game Awards? Ay, se, se, se me había olvidado de estar nominado, ¿cierto? Sí. Están <ríe> haciendo un lobby, así, pero... Nivel el FIFA Qatar 2022, no, para que salga el, mira, el Metal ¿Quién es el publisher de Metal Singer? Ah, Singer? No, no sale, acá de hecho, en el, en el Player's Boat, no sale, creo. A ver... Pero seguro debe estar metido a alguna disquera o algo también, así como metiendo plata. Posiblemente. Mira. Eh. Two of Feathers. ¿Suena a Two of Feathers? Ocho, tu madre, voté por él sin querer. Perdón, no, no quería hacerlo. No, de, de votar, de votar. Ya, listo. De votar. Okay. Sí, listo. Ya, me, casi, casi la cago, en fin. Y, y es por eso en realidad. Sí, o sea, capaz que el juego sea bueno, capaz que sea entretenido, pero eh, no, no, me, no me parece que sea una, una sana representación de, de, del metal. <coughs> Como metalero. Ya, ya, ya. Y aparte ese, ese ahí ni siquiera ha estado nominado el juego de las, las Totto así que ya habíamos hablado la última vez. Uh -huh. sí. Le negaron, le negaron el, el premio a T-Loops. Sí. Exactamente big, big Game Big Game Nuevamente sale con la silla Claro Ya eh, ¿Qué sigue ahora? Dale tenido. Ya yeah, Voy a seguir yo entonces eh, A propósito de una noticia Que va a hablar el pato después Que tiene que ver con lo de Nuevamente La compra de Activision Y, y Blizzard Por parte de Microsoft eh, A raíz de esto A raíz de, de la investigación Del caso es que se filtraron algunos datos de Sony con respecto a la PlayStation 6. Ahora, ¿a quién realmente le importa? Porque recién empezamos el circuito PlayStation 5 y la cantidad de gente que tiene PlayStation 5 es un poroto, básicamente. Pero bueno, cosas importantes que se mencionaron sobre el, el tema de la PlayStation 6. Aparentemente... Eh, se estaría anunciando para alrededor de o estaría lanzándose alrededor del 2027/2028, lo que le daría a la PlayStation un, un digamos un margen de tiempo de alrededor de 7 años, lo que no es poco común en las consolas eh, hoy en día. Sobre sí, es como es como el ciclo de vida de cada. Bueno, ¿quién está marcando la generación hoy en día? El primero que sale o una compañía en específico, porque igual. Como 2028, para el 2028 voy a tener más de 40 años, weón. Qué chucha. Mira. Es que el problema es que Nintendo se desvirtuó hace mucho rato del tema eh, de la no, generación. No, no, no. Por eso no obvia, obviando a Nintendo. Nintendo saca a su propio ritmo, queramos o no. <risa> o sea, Nintendo viene relanzando la Wii hace como no sé cuántos años ya. <risa> Relazando la GameCube solamente mejorando un poco el chip. Eh, ahora le <risa> sí. la, la GameCube portátil, así que. <risa> Pero sí eh, uh -huh. Uh -huh. Posiblemente Este ritmo no se dé más que nada Porque el modelo de negocio cambió Hace harto desde, la, sí. desde que Microsoft Anunció de que al final los juegos Van a ser casi como renovación de iPhone Que vamos a tener como esta Transición de 7-8 años De los cuales cada 4 años Tenemos como el upgrade A una versión Pro uh -huh. Claro Exactamente o sea, porque es la, la revisión necesaria que tienen que tener los mismos hardware, ¿cachai? Por el mm -hmm. tema de, de que el avance de la tecnología lo hace necesario. Claro. Mm -hmm. Así que vamos a estar hablando sí. de ese tipo de ventanas en estos momentos y posiblemente eh, estos mm -hmm. mismos rangos se vayan disminuyendo con el tiempo a medida de que avanza aún más la tecnología. Pero hablamos de que ya la tecnología mm -hmm. tampoco es que esté avanzando estrepitosamente. Y mm, se van mm. agregando features finalmente sí <coughs> y bueno la industria en general está cambiando los indies están tomando mucha más fuerza que antes pc ya es como el estándar hoy en día de sí. hecho yo creo que el tema del steam deck ha sido muy fuerte mm. estos últimos meses me... ah ya me contagié el Tengas por la red Jajaja <risa> <risa> Así que, bueno, esa, esa es parte de la noticia. Obviamente el pato después va a profundizar en el tema grueso que es la, la demanda, ¿no? Mm. A propósito de baiteos, porque esto fue realmente un baiteo que, hicieron, que hizo Square Enix, hace unos días se llevó a cabo un evento de aniversario, si no me equivoco, o de celebración de Nier Automata o de Nier en general, en Japón. Eh, y obviamente, todo el mundo esperaba anuncios, se esperaba remakes, se esperaba ports, se esperaba cosas y uno de los primeros grandes anuncios, si no es que creo que el único gran anuncio del evento, fue que Nier Automata ha vendido más de 7 millones de unidades. Desde lo su que, lanzamiento. La verdad es que no es sorpresa para nadie, porque desde su lanzamiento ha vendido 7 millones de unidades. Y bueno, es un número astronómico, la verdad, que para cualquier juego hoy en día vender 7 millones de unidades. Es muchísimo. En todo el mundo, además. Lo que sí había leído es que claro, que tenían, tenían puesto el cartel como el anuncio. Lo tenían tapado y le habían, le tenían puesto como un 7. Entonces, como igual ni al jugar con los números, decían, pensaban que iba a ser como un. 7.0 Nier algo, un juego nuevo, qué sé yo, bla bla bla. Pero no, al final eran los 7 millones de. <risa> los 7 millones de venta. Eso. Así que básicamente ese fue el anuncio más grande. Y el creo que el único, como decía, de este evento de Nier que se llevó a cabo en Japón. Back in the Más merch que nunca. Más merch que nunca. Ay, ah, de hecho. ¡Ah! De verdad. ¡Pf! De verdad. De verdad. Oh, me pegó, me pegó, me pegó el bicho así, eh, así que ya saben chicos, el COVID se bueno, puede a contagiar a través de redes, a redes sociales no, pero, Oye, no, pero fuera de broma eh, A ver si le alcanzo a decir antes de que me pique la energía no. <risa> Uy, <risa> Lo voy a tirar rápido que venga el próximo Lo voy a tirar rápido. Eh, Salieron skins de Nierro Autómata para Rain Music Siege. Buena ¿Por qué? Porque Yogotaro dijo, me gusta la plata, denme plata. Listo. <risa> Básicamente. Ya, puedes turnuda tranquilo, Metaru. Un like y me mejoró. Pues, si Yogotaro, Yogotaro dijo hace un tiempo que es como si pudiera, pondría tu b en todo lo que pudiera. Si b en la tele, Tuvi en Seinfeld, tu B en Friends. Sí, no, sí. En todo, ha, ha salido nivel de cooperación absoluto sí. con Nier, así que... De hecho, lo que me sorprende es que, no sé si te acordás, que hace un tiempo salió una colaboración entre Lightning, del de Final 13, con Louis Vuitton. Sí. Me sorprende que no hayan hecho algo parecido con Tubi todavía. Mm. Porque está pintada para hacer algo así, así como una línea de maquillaje, una línea de, de o no sé, de cuestiones para izarse el pelo, whatever. ¿Cachai? Mira, yo, yo como creo... Marca, no, sí. marca, qué sé yo, colaboración yo, yo creo que no es que no haya habido intento, Es que, derechamente, debieron haberlo sacado mm. Y ya es tan común que es como... ¿Eh? Sí, puede ser igual Sí A esta altura es como que tú vi en algo y ya es como... Ah, ponlo en la pila de cosas <risa> Claro el, En la pila de mercendices que tenemos Oye, el metal? Yo creo. Sí, ¿volverá a metar? Sí, pero se fue a. Se fue a oh, tomar por mientras, un, por mientras hago una. Vamos a hacer una noticia charcha en honor al, al Metaru. Una, una noticia corneta. Uh -huh. oh. Este. Bueno, ya habíamos anunciado lo habíamos mencionado en algún momento que comenzó el Mundial. Qatar 2022. Eh, y a raíz de esto, como bueno, ustedes quizás no sepan, pero hay una fuerte. Eh, hay, un, hay un fuerte área de gaming en Facebook, de gente que hace streaming de uh -huh. videojuegos en Facebook eh, de hecho valga la redundancia, se llama Facebook Gaming este, y hay un montón de influencers de alta gama que hacen streams ahí eh, bueno, de, de Perú sobre todo he visto un montón, más que de, de otras partes de acá en Perú es muy fuerte Facebook Gaming sobre Twitch, sobre sobre YouTube, sobre otras muchas otras plataformas, aquí se usa mucho Facebook Gaming uh -huh. Pero, ¿qué pasó? Como, todo el, como Facebook está al tanto, Mr., Mr. Zuckerberg está demasiado al tanto en este momento de que la gente no haga restreams del mundial, está baneando absolutamente todo lo que sea como un pixel de. un pixel de pasto, eh, lo bloquea. Así, a, a ese nivel de, de absurdo. Entonces, ¿qué pasó? hay gente que está jugando videojuegos y ni siquiera, ni siquiera FIFA, porque uno pensaría ya, bueno, si está, alguien está jugando FIFA está jugando un PES y fútbol, eh, fútbol manager, cualquier juego de fútbol como te, te puedo entender que hay alguna confusión en términos de audio ¿cachai? de que, ah, mira están um, personas, público pelota, bla, bla, bla pero no, el simple hecho de que haya pasos realistas en un juego ya trillea un bloqueo de Facebook entonces, sé, hay un montón de juegos que en este momento no se pueden jugar porque de, de, de lo están bloqueando. Gente que juega, está jugando LOL que lo están bloqueando. Gente que está jugando Modern Warfare y lo están bloqueando. Entonces ya es como el nivel de estupidez. Es como... Es como Metallica tocando Metallica siendo muteado por Metallica. Algo así. Exactamente. <ríe> Esto, bueno, lo reporta, entre otros medios, lo reportó Alerta Kick eh, Chile, pero como les decía, <coughs> varios streamers de acá lo reportaron, varios streamers de Chile lo reportaron, de Latinoamérica en general, así que... Sí, hay mucha gente que está en este momento sin poder crear contenido en Facebook, eh, sobre todo en Lives, por este tema. Mm. Una pena. Una pena. <coughs> Algo que no es una pena es la siguiente noticia que tengo porque va a haber un evento de beneficio, si ustedes no conocen Virtual Ongaku eh, Ongaku Overdrive en este caso es uno de estos muchos eventos de música de videojuegos en los que yo he tenido la oportunidad de tocar anteriormente y voy a tener la oportunidad de tocar nuevamente este 4 de diciembre en un evento muy especial que va a ser de fin de año slash navidad que eh, estaba haciendo eh, Ongaku Overdrive que este va a ser a beneficio de una caridad que se llama eh, Four Stars eh, by Char Charity Navigator Give Kids the World Village Que es básicamente un, eh, una caridad que se preocupa de hacerle vacaciones a niños en obviamente situaciones vulnerables Así que es un honor poder participar en algo así Y va a estar lleno de otros artistas increíbles, Man, que si no lo conocen tiene un disco de tributo metal a Bloodborne que estuvo, ganó la categoría de metal en eh, eh, el año pasado, creo en unas premiaciones de eh, BGM, es increíble ese disco, los super high tops que son a toda raja, Don Palombi, uno de mis artistas BGM favoritos del momento Mark Widassi, Samantha Bailiard y Lacey Johnson, que si no la conocen también, una tremenda, mm. hemos colaborado un par de veces ella es a toda raja así que un honor participar obviamente en esto voy a estar tocando, eh, es este domingo 4 de diciembre, así que no se lo pierdan, es acá en Twitch, así que alrededor de las 7 de la tarde voy a estar tocando yo, hora Perú, 9 de la noche eh, Chile, así que eso, no se lo pueden perder, van a haber premios obviamente también Raffles, pero la idea es que ustedes donen y ahí van a tener la oportunidad de participar en el sorteo, así que eso, nos vemos el domingo Buena, bacán, bacán Pagan que tengas otra oportunidad de participar en, en Okaku Overdrive eh, Por una buena causa, sí. como siempre Y no se lo perdon, chicos, este domingo Eso, muchas gracias Buena, buena, ya Entonces, pasamos a las noticias que agregué en la pauta Partamos con lo más importante Pokémon Scarlet Violet ¿Qué hace este juego? Imprime dinero ya que logra vender 10 millones de unidades en solamente tres días. Eh, Ridículo, absurdo. Eh, bueno, ya. justamente la semana pasada, como comentando, la cantidad de bugs que tenía el juego, la cantidad de problemas que tenía, etc. <risa> y ahí <el, risa> están <estaros> replicando la <los, risa> Bravo, bugs, bravo. Claro, bravo. <risa> <risa> Ya, pero sin sorpresa de nadie, excepto obviamente para Nintendo eh, Este juego eh, logra romper el récord de vender 10 millones de copias solamente en un fin de semana Lo cual rompe inclusive los récords que tenía registrado en cualquier consola de Nintendo eh, más de 4 yo... millones de unidades vendidas solamente fueron en Japón, mientras los otros 6 millones vinieron de alrededor del mundo. Mira, mm. yo, yo opino, yo opino, cachai, que es muy probable. Mm. A, a, que Hay que hacer una aclaración, y esto es, es necesario decirlo. No. Podía vender 10 millones de copias en 3 días, sí, muy posible. ¿Cuántas de esas copias eran preórdenes? Mm. Mm. Cachai, estamos hablando de Pokémon. Después de Arceus, claramente la gente estaba muy emocionada por la idea de tener un juego. Y claramente, si de esos 10 millones la gente hubiera visto cómo realmente era el juego. ¿Cacha? Ay, porque, espérame, deja, deja marcharme. Ahí sí. Uh -huh. Ya. <risas> porque eh, si la gente hubiera visto cómo era el juego realmente antes de comprarlo, yo te aseguro que eso no hubiera sido 10 millones de copias. Sí. Ni cagando ni no sé. cagando, sí, y por qué porque es cierto, esto, hablamos la semana pasada que todo el justo la gente decía, oye pero yo he jugado y lo paso bien y no he visto New Glitch claro hermano, si jugáis sesiones de una hora no voy a tener problema, pero los bugs pasan porque el juego está claramente mal optimizado y si tú jugáis más de 10 .000 más de una hora, más de dos horas, que es lo que mucha gente hace con Pokémon ni cagando vaya a encontrar eh, o sea, ni cagando vaya a pasar sin que por ejemplo pase que, que es uno de los problemas más comunes que tenía la gente, que le vea eso por a, atrás del mapa mm. ¿cachai? sí Entonces... e, e igual eh, esto refuerza la idea de para qué preocuparse de, de la calidad, si ya un juego con un título como Pokémon te va a vender 10 millones de unidades ¿eh? sí. ¿para qué? lo cual igual es eh crítico, si lo consideramos de que si así van a estar los controles de calidad mmm, muchos van a pensarlo más de una vez mira. con esta mala experiencia que han tenido mira, o sea, es eh... Lo dudo, porque la la, la, la, como el fan base de Pokémon, no es ni, ni tampoco el de Mario son particularmente críticos. Porque una de dos, o está ahí, y, y ese es como el paralelo que hay con el de Sonic, yo diciendo, ni cagando lo voy a preordenar, voy a esperar que salga, voy a ver las reacciones de la gente, voy a ver videos y ahí lo voy a preordenar, ¿cachai? Mm. En cambio los de Pokémon, incluso aunque venís como ya del de tercer juego consecutivo diciendo que le voy a hacer FBA, y que se ve rara y tiene vi errores visuales y lo compraba igual. Mm. Entonces es como, es como una relación abusiva ya, es como un centro de Estocolmo. Sí, igual, igual en esta ocasión Nintendo fue un poco más consciente y empezó a aceptar devoluciones en caso de que eh, no encuentren que el juego esté no haya sido satisfactorio. Sí. porque están obligados, no porque Nintendo estaba abierto a la posibilidad de que la gente no le guste el juego Sí, po muy posiblemente porque en caso de que no, no lo aceptara iba a estar propenso a demandas, así que... Y al mismo tiempo, si la gente hace devoluciones eso igual también fue un juego vendido, entonces también lo pudiste sumar mm. al hecho de que vendiste 10 millones de juegos Claro. 10 millones claro. de copias Entonces, de nuevo, esto va es PR. Yo sé que igual fue Pokémon una franquicia grande y todo el asunto, pero es como... Pasa que... A ver, es una, una discusión interesante porque si bien el juego ha mostrado un montón de glitches, no son necesariamente, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video de, del, del Bloody Error, por ejemplo, en el que hablaban de que el, realmente el juego es tan malo, está tan bugueado, en el caso del, del último, el 4 que es injugable en cambio Pokémon no es injugable el te, te, te, te, tira, te tira errores te, tenés problemas para jugar en algunos casos se glitchea que un mono se pone arriba del otro pero no es como que no puedas avanzar en el juego por culpa de esos bugs ¿cachai? no es como que no puedas terminar la liga o no puedas criar tus Pokémon igual, no puedas hacer todo lo que se hace normalmente en un juego de Pokémon igual a pesar de los glitches ¿cachai? Y eso claro. es la, lo que yo encuentro que hace la diferencia. En cambio, en un juego como el Blood Error que estaba mal, no solamente estaba mal optimizado, sino que las mecánicas eran malas. Que los diseños de los personajes eran malos. Que el voice acting era malo. Que un montón. Se, se suman un montón a de unas cosas tiempo, que no, no necesariamente son. No, no son necesariamente te quitan a la experiencia al final. ¿Cachai? ¿Cachai? Igual, seamos honestos, de nuevo, es un juego de Pokémon. Si no vendiera 10 millones de unidades. Sería un problema Porque Arceus sí. vendió la mitad de eso En su semana de lanzamiento Sí, ¿Qué? y mm. eh, igual eh, Spy Squad había vendido solamente Dos millones de unidades en mm. los primeros dos días no. Entonces igual es significativo Ya, pero cuando mm. se lanzó Sword and Shield? ¿Cachai? El 2019 Al final del año, en noviembre ya, Hace tres años atrás, de hecho ahora están saliendo Juegos como sí. una vez cada año ya Se salió, se, salió hace un año atrás Hace tres años atrás, que es como ya el, el paso que hay entre generaciones. ¿Cachai? Mm. Eh, si, ¿Cuántas Switch había en el 2019 versus cuántas Switch hay ahora? Claro. También que Yo lo mencioné. También. también es un factor. Yo lo mencioné. Si tu juego sale en la Switch, va a vender muchísimo. Y es la razón por la cual sí. las compañías siguen sacando juegos para la Switch. Y porque hay tantos esfuerzos como. Por ejemplo, sacar Doom Eternal o Mortal Kombat 11 en la Switch, aunque se vean como el hoyo, porque la, la cantidad de usuarios que hay de la Switch es probablemente más que la, la combinación de las dos Xbox y la PS5 y PS4 combinadas. Claro, si sí, sí, de hecho, por ejemplo, el Crisis Core que va a salir en un par de semanas, yo ese juego no lo veo en la Switch. No lo veo en la Switch. Con todos los cambios gráficos que le hicieron, no lo veo en la Switch. Pero va a salir en la Switch. Porque obviamente hay mucha gente que tiene un, hasta dos Switch, ¿cachai? Mm. Anda, ahora, de hecho, me da mucha risa porque de repente ahora en todos los eventos es como ¡Y regalamos ahora una Nintendo Switch Lite! Y es como... ¡Oh! oh. <risa> sí, porque eh, está sobrepoblado, sí hay que decirlo. Surplus, Absolutamente. De hecho, yo proba, probablemente toda la gente está... De hecho, los distribuidores probablemente están asustadísimos de que salga una Switch 2 mm. o una Switch Pro porque hay un surplus de consolas tan grande que yo te prometo de que, que para esta Navidad de nuevo mm. se van a vender como... Van a tratar de venderlo y, y venderla más barata. <ríe> no solo en Navidad. Recordemos que todavía estamos con las ofertas de la, del Black Week. Todavía. Sí, y eso... Sí. Y que ahora, tratar de conseguir una Play 5 a estas alturas versus conseguirte una Switch, hay mucha diferencia. Ni siquiera, ni sí. siquiera. O Sabes que, de hecho, justo mi, mi hermanita se estaba comprando, se quiere comprar una consola, no tiene ninguna. Y me hizo la pregunta a mí de Play 4 versus Switch, porque están pensaba que estaba relativamente en precios similares, ¿no? Esto ya es como Story Time. Uh -huh. Eh. Pero el problema, el problema con PlayStation son dos. Uno, la Play 5 está muy cara y dos, ya no están mandando Play 4. Entonces las Play 4 que están quedando en Chile, o las pocas que están trayendo, subieron mucho el precio también. Comprarte una Play 4 base hoy en día te está saliendo 500 lucas en Chile. Y una Switch sola te sale 3.80. Sí, y aparte te, te sale voy a comprar una Play 4, más barato, la Pro. La. Sí. No, y, claro, consider con y considerando de que estamos hablando de las ediciones estándar mm. de Nintendo Switch, porque hay ediciones de coleccionistas. Están las ediciones personalizadas que son se venden aún más caras. Porque, claro, de hecho, la, más, la, de hecho, la, la, del, la del Pokémon Scarlet and Violet está saliendo 500 lucas, que es lo mismo que una Play 4 Slim. Slim, perdón. No, ay, es Slim. Eh, eh, Slim. No, pero. Versión... Mira. Igual, como para ponerlo en, en, en perspectiva, Pokémon vendió, o sea, tiene, registró 10 millones de unidades vendidas en sus primeras tres semanas. Compara eso con los 25 millones de usuarios que tiene Warzone 2 en, su claro. en sus primeros tres días. Entonces, claro. estamos, estamos hablando de que es cierto, Warzone tiene mucha más gente porque también está en PC. Sí. ¿Sí? Ahora... Imagínate si Pokémon saliera en PC. Uh, no. Pff, explota. Ese, esos 10 millones serían 25 millones. No. 100. 100, no, no, probablemente 100. Por, mejor. Por, sí, 100 porque la gente lo, lo va a comprar. Dos veces, tres veces. Es posible. Uh -huh. Es posible. ¿Cachai? Eso es lo que pasa con eh, por eso por eso les está, le están yendo también a los Monster Hunter porque la gente se lo compra en la Switch y después se lo compra en la en, en en PC. Steam mm. claro o Play 5 el, el, el chiste oh. de que te, gracias gracias amigos de consola por, te, eh, por testear <risa> el juego para que la versión de PC salga libre de pronto es eso y aparte de que casi todos los juegos lo están elaborando con motores estandarizados entonces es muy fácil hacerlos por a PC de, de hecho, lo que mencionamos hace un rato, porque el juego de Sackboy está en PC, a pesar porque de que está. nadie lo pidió, porque está hecho en un real. Sí. Eh, eh, es, es muy fácil hacer los ports. Así que, sacar? Sí. Así que bueno, eso con Pokémon. <risa> Siguiendo con las noticias y parte relacionada de que hablaban los chicos. La semana pasada habíamos comentado de que debido a que Europa empezó a investigar a Microsoft posiblemente se iba a abrir como una caja de Pandora bueno, empezaron a salir varias cosas y entre eso también ahora se va a meter la Federación de Comercios de Estados Unidos la FTC a investigar Activision Blizzard o específicamente el, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft principalmente porque considera de que debido a esta compra Microsoft adquiere una posición mayoritaria Dentro del mercado de consolas y videojuegos, casi al que estaría pasando a ser como el monopolio más grande de videojuegos. Sí. Ante esto, también eh, ha habido varias disputas con respecto a Sony, porque uno de los juegos mm -hmm. que principalmente se ha visto afectado con esta adquisición es el Call of Duty. Y ahí han habido varios dimes y diretes, pero voy a mencionarlo en, en la siguiente noticia. Así que por ahora la FTC empezó a investigar y va a entablar una demanda con respecto a esta adquisición eh, por parte de Microsoft por, eh, anti, eh, por eh, demanda contra la confianza, antitrust. Mm. Para ver si es que, eh, se pueden aclarar más al respecto Y eh, verificar si es que esta adquisición es posible o no Así que por ahora Vamos a ver más de esta situación en tribunales <coughs> Nos vemos en tribunales, como hizo un sticker De claro. eh, Whatsapp Así es <coughs> Bueno, siguiendo con eh, justamente las noticias relacionadas Eh... Debido a que Call of Duty sería uno de los juegos que ha presentado mayores problemas con esta adquisición. Eh, Sony ha salido toda esta semana a indicar de que cómo es posible de que le bloquee el Call of Duty. Porque en algún momento Microsoft indicó que el Call of Duty iba a ser un exclusivo de la Xbox, Xbox y PC. Mm. Y han salido varios dimes y directas al respecto, que cómo es posible de que le bloquee esto, que eh, obviamente Sony teniendo tantas exclusivas llora por este. Pero eh, lo interesante de esto es que Sony, los últimos anuncios, ha indicado dos cosas. Primero, que ellos están interesados muchos en el Call of Duty, porque no están interesados en ningún otro juego de shooter. Inclusive Battlefield lo trataron de basura. Y sí. Dijeron, sí, fue como. No, a nosotros nos <coughs> interesa Call of Duty porque sabemos que Battlefield no es un shooter eh, que atrae masas como Call of Duty. Totalmente. Eh, entonces salió como súper ningüinao el Batufin y la gente del Trinity Norte que ah, el juego es una, una reverenda no, no lo queremos sí. Esa fue casi gratuita que la tiró Sony Sí Y segundo, <risa> por la misma situación, Microsoft salió a aclarar de que eh, Call of Duty Inicialmente lo iba a tratar como un exclusivo, pero ahora se echó pie atrás Y ahora está proponiendo a Sony un acuerdo de 10 años <risa> para que salga en su consola. Y Ay, claro. Ah, y bueno, a, ra a raíz de eso probablemente fue que salió la filtración de la Play 6. Claro. Por el tema del trato. Claro. ¿Cachai? El trato a nivel el trato a futuro, sí, tendrían que clarificar aquí consolas, digamos, aquí consolas contemplaría eso. Claro, justamente, este sería una licencia que le otorgaría a Sony para que pudiera el juego ser lanzado en su consola durante 10 años, muy posiblemente también sea renovable dependiendo del acuerdo económico. Mm. O sea, hay, un, hay una lista dentro de todo esto igual <risa> que pasa súper pero también, Sí, que es, es el, el más despreciable de toda la industria, Bobby mm. Cachai, que tiene un interés bastante personal dentro de todo esto y es el hecho de que Mucha gente hablaba que con la adquisición de Activision Blizzard Microsoft iba a sacar a Bobby Kotick Y aparentemente sí. eso no va a pasar No, no va a pasar no. Es lo contrario, él recibe una bonificación por esta adquisición Sí. ¿Cachai? Entonces está aún más apernado y por él es uno de los principales interesados en que esta adquisición pase, ¿cachai? Entonces, Yo el, nuevo, el billetón que va a sacar. Va a ser, son como cuando, mira, así como te voy a tirar un número de memoria, son como 400 millones mm. de dólares como bonificación que él recibe. Mm. Y, y eso es, es, es harto. Eso es mucho. Es 400, 400 sí. millones de dólares, mm. weón. Sí, directamente eso te, te da acceso mm. a una mansión en Estados Unidos. Así es fácil. Día. Mm. Por día. Son 400 millones de dólares. Vos no podís gastar. Dar esa cantidad de plata de una forma razonable, a menos y aunque la quemáis. Aunque no. comís plata a mano, bueno, no podéis gastar esa cantidad de plata. Creo que un futbolista profesional, inclusive hablando de top tier, eh, estarían por ese rango, entonces. Así que. una idea. Eh. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Porque ya si que la FTC va a entablar la demanda. Mmm, Va a, estar, va a estar bastante bueno estas cosas hasta marzo. Sí, Sí, muy posiblemente no alimentemos va de varias estas noticias. <ríe> y vaya a ser lo, lo que arrastre el mercado hasta, el, hasta que derechamente <ríe> digan si es que va el, la compra o no. Mm. Bueno, eh, siguiendo con otras noticias, mañana. ¿Mañana? Creo que mañana. Porque esto lo recibimos hoy día. <ríe> Eh, sí, mañana va a haber un Nintendo Direct. Ah, verdad, verdad, verdad. verdad? Sí, Acabamos sí. de poner noticias. De hecho, acaban de liberar arte promocional de la, de la película. Sí, justamente eh, mañana a las 2 de la tarde, hora del este, o sea, hora del Pacífico, que sería a las 5 de la tarde, hora de Chile, va a liberar el segundo tráiler de la película de Super Mario. Mira y ahí ah, por, uh, por interno te mandé el, el que sería potencialmente el póster de la película mira o, o lo que pillé por ahí que es como un render de, de lo que iba a ser de los personajes ya se ve súper vamos a abrirlo por acá por mientras pero no, una no vez más, nos va a llegar un, un plazo de Nintendo no okay, claro. es un nuevo, nuevo gemido no te preocupes <risa> o sea ahí está el arte del juego de la película. De la película. De la, de la, del juego de la película. <risa> de la película que se basa el juego y después van a hacer el juego que se basó en la película. Qué extraño ah. porque si este render es real, ¿cachai? Eh, eh, Peach se parece más a Peach de lo que Mario se parece a Mario. Sí. Sí. ¿Cachai? De hecho ver a Mario con esas texturas de jeans súper detalladas me recuerda al, al Mario de Wii. Al Smash de Wii. Cuando hicieron ponerle texturas reales a las cosas. <risa> sí, Como, sí. A, a, a HD. Eh, to, estoy haciendo zoom para mostrar a la princesa y sí, se parece bastante. <risa> Oye, en todo caso, eh, se habla que en el directo. Ah, bueno, es verdad que es tu noticia. Tú, tú das los detalles yo ahí colándome, weón. No, dale, dale, agrega nomás. ¿No? Ya, va ahí por mientras se zoome lo, los personajes. Bueno, esto va a ser. La, el estreno, según el stream de YouTube, va a ser mañana a eso de las 7 pm, horario de Chile. ¿7 de la tarde? 7 sí. de la tarde. ¿Cachai? De hecho, si te metí. Bueno, mira, si te metí al Al link que tira. Que tira el tweet del anuncio. ¿Cachai? Dice que va a estar en. Sí, de hecho, dice el 29 de noviembre a las 7 pm, en 21 horas. ¡Oh! Porque ahora YouTube te avisa, pues te dice la. Te dice la Y ya, bueno, ¿verdad? en el en el stream de YouTube ya claramente hay un render de lo que sería el castillo. Y hay el, el clásico render del, del. Del vitral del castillo del Mario 64. Entonces. No ¿Tiene, sé, ¿tiene, yo? Sí, tienes razón. Es a las 7 de la tarde, hora de Chile. Uh -huh. Que sería a las 5 de la tarde, hora de Perú, Tenecan. Ah, justo salió <risa> a, a las 5 de la tarde ahora Perú ya, ya, vale, ahí sí Confirmadísimo entonces, sí Entonces sería a las 7 de la tarde que vamos a tener El segundo tráiler de la película de Super Mario Que van a mostrar un poco más de detalles Yo creo que justamente van a mostrar a la Princesa Peach Y el Mushroom Kingdom Van a mostrar a todos los restos de los personajes sí. Vamos a poder ver a Donkey Kong Uh, cierto ¿Sí? ¿Sí es que ¿no? tiene que salir Jajajaja <risa> Va a estar súper raro, claro Yo lo único que quiero saber es si es que Peach va a hablar en español en algún momento Va a decir, va a decir, sí, aquí, Mario. Con, sí, aquí con sí, Mario, mi en el set de Mario Claro Sí, <risa> eh, no sé, Mario, no A Anya no. Taylor a hablar en español es una hueá impresionante sí. Uno está tan condicionado, weá. Mm -hmm. es, como, es como descubrir que eh, eh. es como lo mismo del CTV, ya, es como, como mm -hmm. lo mismo, ya, da lo mismo. El punto es que, eh, bueno, se desconfirma de que lo que nosotros esperábamos de que íbamos a tener un tráiler durante los Game Awards. Al fin una noticia que desconfirma algo de los Game Awards. Claro. ¿Cachai? Eh, será un, eh, Esto será un tráiler, será un teaser. Van a, de nuevo vamos a tener como 20 segundos de... No, posiblemente sí que porque lleva el anuncio. Eh, creo que inclusive va a durar como 15 minutos. Wow. Entonces, no, bueno, si ¿sí revelaron la fecha de estreno. Sí, la, la, vez sí, sí, sí la vez pasada la revelaron. Iba a ser como en abril, ah, si yeah. mal no me equivoco. Sí, abril, de hecho. Mm. Así Ahora. Que... Mira vos. ¡Ah! Mañana, mañana. Sí, eh, mañana, mañana. mañana. La próxima semana vamos a estar comentando sobre vamos la. Criticando. <risa> Oye, un, un, un detalle que yo puedo decir simplemente del render que se mostró recién es que claramente están tomando las visuales del parque del Super Mario que tienen en Japón sí. para hacer el para construir el mundo mm. porque está como la misma estética de como las colinitas y bueno eso igual está inspirado como en la como más como el Super Mario del Super Mario World que cualquier otra cosa pero yo, yo creo que es como va a ser como parecido a lo que vimos en Mario Odyssey que cualquier otro Mario eh, van a haber más memes de Chris Pratt probablemente probablemente probablemente mm -mm. Entonces, vamos a tener nuevos trailers que van a estar editando la voz de Martinez <risa> <risa> <risa> <risa> Y gente diciendo que sí, que no... Y que ya, bueno, probablemente... Bueno, sea, por algo, de algo que sean críticos los, los, los fans de, la, de Mario. Bueno, de algo. Claro. Así que, eso. Sí. y mira, Ay. Esta noticia, la noticia que viene... Es algo como que yo diría... Pero por algunos otros se le quedó el pato. Así que, por favor, pato, libérame de este mal. Mira, yo, yo le dije al final para que un mal. a indicar cuán mal estuvieron estas noticias... Porque Grand Theft Auto, el 5, decide banear todo contenido relacionado a NFT y cripto Maravilloso Ahora, Específicamente el GTA Online Como bien saben, el, el juego permite generar roleplay y, y también para que la comunidad pueda extender su contenido, etc. Pero se estaba dando mucho el caso de que estaban asociando el juego, el roleplay y lo demás es con eh, criptomonedas, con loop boxes, con sponsoreos, con NFT y eh, divisas virtuales. Esto estaba o sea, pasando. Todo el sí. contenido externo al juego. Claro. Entonces. Aparte de ser muy inseguro, eh, estaba generándose una asociación en el contenido que se estaba generando el GTA con este tipo de de contenido. Y por lo mismo, mm. Take Two decidió tomar acciones y va a actualizar sus políticas de servicio, específicamente <coughs> con la política de mods del single player para PC, el cual es, indica de que obviamente no puede haber ningún... Eh, mal uso de las marcas de Rockstar Games con la IP de eh, GTA no puede haber ninguna desasociación eh, con eh, con las eh, marcas del re mundo real personajes con eh, trademarks mm -mm. patentes eh, o música <coughs> y no puede incluirse ninguna asociación de loot boxes. Eh, divisas del mundo real o eh, divisas de juego equivalente, vi eh, divisas virtuales, no pueden generarse ningún tipo de re revenue eh, a través de eh, sponsors corporativos o interacciones dentro del juego, el uso de cripto, eh, cripto divisas o cosas generadas con cripto, entre <risa> eso, los NFT. Cripto. Ahí dice solo cripto. Sí. sí. Eh, también hacer nuevos juegos de historia, misiones o mapas que no estén autorizados con en Rockstar y no pueden interferir el juego multiplayer así que esa política tomó derechamente eh, Take 2 con respecto a cualquier tipo relacionado con <risa> dinero ah, literalmente están sanitizando toda la experiencia del juego sí igual es porque claramente es que te hace uno de los principales ingresos de dinero que tienen 5 por, por el tema de stream sí <risa> el 5, el 6 todavía no sale está en desarrollo bueno, es el online. Sí. El online bueno, esto también eh, se extiende para el Red Dead Online pero ah. no muchos lo juegan la versión <risa> de, de tú te refieres a la versión de de ¿El Stadia claro, no, obviamente <risa> son pesados, loco es lo que igual todavía de estar peleando a ver cómo puedo recuperar sus 4.000 horas de red. Me ¿qué será de él ahora? Oh. Así que, sí, la, es mala, mala época para ser un, un criptofan. Crypto Hace como dos años ya, pero bueno. Llegamos adelante. Es que, es que antes generaba ganancia, ahora no. no Esa es la diferencia. Saludos para todos los pero, juegos pero, pero, pero amigo, que pero están amigo, ahí por salir la, Claro La NFT van a revolucionar la economía mundial ¿sí? Finalmente ¿sí? la criptoconsola no. no, pues es que tú no en... Uy, uh, ¿verdad que iba a salir la criptoconsola? <ríe> oh. de oh, criptoconsola Como dijo ahí un, un compadre Guarda en este twist Sí, sí. <ríe> para Cuando nosotros nos riamos eh. Porque ustedes lo saben Y sí. yo sé Claro. Me acuerdo que le salió hace poco con la noticia de que el NFT que compró Justin Bieber, que se lo compró como a 2 millones de dólares, y ahora valía como 100 lucas. Sí. Muy bien. <risa> uh, bueno, <coughs> estas son las noticias que tengo para esta semana. Excelente, excelente. Cortito pero conciso. Sí, estuvo, estuvo cortito. Obviamente vamos a esperar el contenido de la próxima semana revisando el tráiler Muy posiblemente estamos comentando casi todo el programa del trailer. Porque <risa> la otra noticia lo vamos a tener ya cuando estemos cercano <risa> o ya derechamente para la. The Game of Wars. Sí. Así que, sí que. Con esto cerramos esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que nos pasaron a ver en el programita. Saluditos, obviamente, a Tarnes Farrun, a Lafwani, que estuvo ahí también apoyándonos. Como siempre, como siempre. Sí, saluditos a toda la gente que nos vio. Y recuerden de que este episodio, los demás episodios, se, encuentran disponibles, pues, se encontrarán disponibles eh, en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Pagua.cl o pagua.cl, dependiendo de la red social. A través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Twitch. Uh -huh. Eh, y recuerden también visitar el sitio www.paua.cl, Donde podrán encontrar artículos, reseñas, noticias relacionadas con videojuegos <ríe> De cine, televisión, eventos, cómics y mucho más Chicos, sus redes Arroba Tenecan en todos lados Arroba pages en todos lados Y recuerden que este domingo Tenekan estará en VGM Together para que lo pasen a ver Eso Por chicos favor lo estamos viendo, cuídense síganse <coughs> cuidando <ríe> que ya, sí, ya miren, no. miren, miren que está, eh, con toda la cuestión igual eh, que se acerca el verano manitos en las mascarillas muy bien sí, <coughs> que, que andan repartiendo bichos por todos lados <ríe> eso, nos vemos la próxima semana, chau chau chau <coughs>